A continuación, el maestro Rafael Mesa Iturbe nos presentará la conferencia magistral Retos de la Sociedad de Riesgo en el Siglo XXI. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por permanecer aquí en esta última mesa en la que tenemos a pues, nuestro invitado de lujo para dar cierre a... Nuestro, nuestras jornadas de trabajo. Eh, eh, esta mesa, eh, cuando la planteamos ahí, recordarán los colegas de la academia, tiene como finalidad que el doctor, el eh, maestro Rafael, nos eh, ilumine, ilustre con sus eh, conocimientos, que son muchos, vastos, lo sé, lo sé porque... Eh, eh, muchas veces hemos comentado sobre estos asuntos y también eh, hacer, eh, pues recoger algunos de las de los asuntos e inquietudes que aquí se hablaron, por eso él estuvo presente toda la jornada creo que esto es algo muy interesante para nuestra nuestro propio trabajo porque no se trata de una persona que viene eso magistralmente a hablarnos de algo que no sabe ni por dónde estamos nosotros sino más bien a dar un cierre de todo lo que él sabe, pero eh, digamos tomando en consideración algunos de los aspectos y elementos que nosotros hemos abordado aquí. Eh, bueno, eh, voy a leer eh, algunos aspectos de, de la biografía y currículum del de maestro Mesa y empiezo por este, su formación Rafael Mesa Iturbide, no Iturbe, Iturbide, tiene estudios de licenciatura en filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias Sociales y estudios de maestría en sociología por la Universidad Iberoamericana. Eh, su trayectoria eh, es eh, en muy diversas eh, fundaciones e instituciones, realizando diversos trabajos, voy a, a eh, comentar algunas de estas instituciones. miembro fundador y director de proyectos de filos, una asociación civil eh, Desde 1994 hasta 2007 Director de Prospectiva y Desarrollo De la Fundación Cultural de la Ciudad de México De 2007 a 2012 Presidente Ejecutivo de la Fundación Comunitaria Morelense De 2012 en adelante Y Presidente del Instituto de Promoción del Desarrollo Social eh, en, Desde 2018 Ahí en esas instituciones él ha sido y ha realizado algunas actividades como, por ejemplo, consultorías para el Banco Mundial, para el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, para la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, la CEPAL, para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos para activos de vulnerabilidad de Carolyn Moses en la Universidad de Manchester Algunas publicaciones son Mecanismos financieros de consenso social Sociedad civil, desarrollo y perspectivas Alcances y límites de la reingeniería social Libro verde en políticas culturales Y diversos artículos también sobre políticas culturales eh, aquí en el programa tenemos nosotros como título de esta mesa de cierre Retos de la sociedad de riesgo en el siglo XXI Pero como ya expliqué, esta intención del de cierre eh, tiene estas características Y además él nos podrá dar información adicional de cómo va a exponer en esta jornada Gracias, buenas tardes, eh, gracias por quedarse en, a esta hora del de la tarde eh, bueno eh, pues primero agradecer ya después de gracias por estar aquí pues agradecer la invitación eh, y como dice eh, como dijo Angélica pues sí, la idea no es tanto eh, pues dar una conferencia sobre el significado de, del riesgo sino más bien recoger eh, en un intento de, de resumen eh, y como se dice eh, este y a los que no se menciona pues una disculpa por no mencionarlos voy a, a, a fijarme quién está para <ríe> sí. eh, porque eh, pues lo que se ve de las mesas es una es una riqueza impresionante y una de las preocupaciones por ejemplo de de, de Alfonso es es que el riesgo está en todos lados, ¿no? y hay diferentes puntos de, de, de vista acerca, acerca de esto. Eh, lo primero que, que voy a plantear es eh, algo que, que va a sonar como paradójico, pero realmente, bueno, como dice el filósofo Eugenio Trías, hay palabras... Que, este, pues que son como exitosas ¿no? hay palabras felices y una de estas fue el riesgo porque en realidad eh, lo que quiere explicar eh, Ulrich Beck en, en sus dos libros eh, pues no es el riesgo sino es la modernidad reflexiva ¿no? eh, lo que le interesa a él es eh, proponer que la, la, el tardo modernismo, como él le llama, o la modernidad tardía, eh, ya empiece a estar consciente no tanto de los logros que ha, que ha realizado, sino también de los daños que ha producido ese, ese logro. Eh, cuando él llama la atención de esto, es porque ya en, sobre todo en la reflexión sociológica en, en Europa, ya estaban acumuladas una serie de categorías que de alguna manera necesitaban un como cobijo, ¿no? de eh, que ahorita, ahorita lo, lo veo. En, en, eh, Beck escribe primero la sociedad del riesgo, pero luego escribe otro libro que es la de la vida política y luego la sociedad del riesgo global un poco le, el, el interés era mostrar que eh, que ya los alcances de las decisiones políticas como también se dijo en esta en estas mesas eh, pues ya rebasan incluso las fronteras nacionales ¿no? es decir este, la, las fronteras nacionales tienen que ceder cierta soberanía sobre problemas que ya competen a nivel global, ¿no? es decir, el cambio climático, el, el problema de la contaminación, eh, uno que no han resuelto, que no, no, no se ha resuelto y es un constante eh, riesgo para las es cómo vamos a regular el capital financiero o el capital especulativo. ¿no? Digo, los famosos efectos, este, el efecto tequila, ¿no? que era, eh, eh, la, la, si algo se ha digitalizado es el dinero. ¿no? El, el dinero tiene, ha tenido una capacidad de digitalización que se espera que en los próximos no sé, yo ya creo que no voy a estar, pero en los próximos años ya no haya moneda, ya no, no haya circulante, sino todo sea a partir pues, de bits, ¿no? El dinero ya es un bit de información. Y esto, bueno, pues nos lleva también al problema de qué tan virtual es la realidad virtual. Eh, la otra otra cuestión es eh, que plantea es que la, las instituciones, como aquí se ha dicho, y esto lo acentúa mucho más eh, Bauman, ¿no? la, eh, él hace, en, bueno, en la sociedad líquida, él hace la reflexión eh, de la famosa, eh, eh, pues, lema de, bueno, no lema, sino propuesta de Marx, de todo lo sólido, se desvanece en el aire, él lo que dice pues es que no se desvanece en el aire sino que se licúa ¿no? eh, la, la, so, lo, las instituciones sólidas ¿no? que, que hemos eh, visto ya están en una fase de licuefacción ¿no? eh, a propósito de la ingeniera pues también los científicos sociales usamos palabras ingenieriles así es que estamos a mano <risa> eh, una de las cuestiones importantes de, de, eh, que señala Bauman es, eh, y, y que retoma también Beck es eh, que los gobiernos, por sus propias características de Estados-Nación o los, los Estados-Nación, ya no están tomando decisiones que únicamente afecten al propio Estado soberano, sino si no, son decisiones que, que competen a, al, al mundo. Es decir, pensemos por ejemplo en la migración, ¿no? es, es un problema mundial, no, no, es, no es que eh, los, en África esté migrando a Europa, sino que aquí mismo hemos visto el, el tema de la migración como un tema que afecta, que es transfronterizo. Eh, Luman, por otro lado, lo que, lo que nos hace ver es que en realidad el riesgo no es un concepto, el riesgo, parafraseando a Kant un poco, ¿no? y, y ojalá y, y aclare y no confunda más tu <tú> preocupación, es, este, es una condición de posibilidad para la observación, ¿no? como dice, este como lo, pus, lo propuso Angélica. ¿Qué quiere decir es, con esto? Quiere decir que son los lentes a partir de los cuales vemos la sociedad. ¿no? Eh, si podemos recordar, por ejemplo, los, los, las grandes descripciones de el, del 19, de la primera eh, revolución, ¿no? la revolución industrial, pues era el discurso del progreso, ¿no? era eh, incluso la bandera de Brasil, ¿no? orden y, y, y progreso, eh, toda esta carga triunfalista de que finalmente la ciencia va a resolver los problemas del mundo, eh, que la, la economía va a producir riqueza para todos para todos, todo este discurso como grandilocuente de, del progreso, luego nos caen las guerras y finalmente por la bomba. ¿no? Y, y, este, y hay un periodo de transición eh, en, la, en la posguerra, conocida como la Guerra Fría, eh, en donde hay una lucha de bipolar, eh, pues que... En Francia tuvo un, un auge muy importante porque eh, comienza, el bueno, Francia, Inglaterra, porque comienza el Estado de Bienestar y el concepto de ciudadanía social. ¿no? Es decir, eh, nosotros, el, el Estado de Bienestar es el Estado que universaliza las prestaciones, o es el discurso de la universalización de las prestaciones, no solamente de los obreros, ¿no? porque eso era la, la parte central que se establecía en, en, la, en, en la primera revolución industrial, eh, la garantía de, de, del trabajo, pero también la garantía de todas las prestaciones que se pueden, que se hacen, ¿no? Este, si eh, como ha dicho aquí algún algún sociólogo este pues eh, hablar del estado de bienestar en méxico es como hablar de algo que nunca existió ¿no? de lo que existió es el lo que más o menos existió es el, el estado social y un estado social corporativista ¿no? es decir este, los sindicatos que tenían beneficios pues eran los sindicatos que lograban los mayores salarios que lograban este las, las mayores ventajas a condición de que se incorporaran o como aparatos de Estado ¿no? eh, sin ser eh, parte del Estado, bueno, pues la CTM es, eh, es como el ejemplo más, más claro eh, ya no vemos la, la sociedad del progreso o vemos la sociedad del progreso con los lentes del riesgo ¿no? Eh, haciendo eh, un largo, eh, bueno, no un largo, no quise decir breve. <ríe> Me salió, este, fue un, un error, cómo le llamaba Freud, un lapsos. falso, <ríe> un lapsus. Eh, la, <coughs> bueno, primero la la, la cuestión eh, rápida es eh, la condición de posibilidad de, de la observación es el riesgo. Es decir, no podemos hablar, ¿cómo se define el riesgo? me gustó mucho la, la, la definición que por aquí la tengo eh, anotada, eh, de, de, de María Luisa, cuando dijo, el riesgo es una posibilidad de que algo suceda hasta que sucede y si es que sucede. Es decir, este el, el, el riesgo es es una contingencia en este sentido, o sea, puede darse, puede no darse. Eh, pero la cuestión importante es que eh, eh, la, la observación está orientada por el riesgo. Si vemos todas las mesas, lo que tienen en común es eh, a partir del tema de riesgo, no se habla tanto de, del problema de qué es, eh, en un sentido de definición conceptual, el riesgo, sino con qué tiene que ver. Y tiene que ver con problemas de vulnerabilidad, tiene que ver con problemas de precariedad, tiene que ver con problemas de, eh, este, pues, de riesgos eh, y de, de peligros cibernéticos, eh, aquí hay una cuestión muy importante, eh, la, para entender un poco, si alguien lo ha entendido, a, a Luma, eh, es eh, que él, lo que trata de, de, bueno, lo que yo entiendo, pues, que, que quiere decir, es, lo importante no es el término. ¿No? Lo importante es que ese término nos ayude a describir las situaciones por las que, por las que pasamos. ¿no? Eh, y lo que un término de observación de primer orden da es una distinción, es decir, y, y esa distinción es riesgo-peligro ¿no? o riesgo-seguridad. Eh, y aquí hemos hablado de las dos cosas en, en, estas, en estas mesas. Hay una cuestión que, que, bueno, a mí me gustó mucho, lo voy a decir, pues la eh, las, las ponencias en general, pero me llama mucho la atención algo de, de la doctora Volmets sobre esta cuestión de… Eh, bueno y tú decías que yo estaba desorden, que estabas desordenada yo estoy peor eh, es la cuestión de el miedo a, a perecer en un desastre esto es este es prácticamente estamos hablando del sentido de sobrevivencia ¿no? eh, que es pues eh, tan antiguo como el hombre mismo ¿no? como señaló Vicente pues el, el miedo a morir ¿no? finalmente eh, pero morir en un desastre es, es algo que, que ya se ha vivido y a nivel masivo en, en el planeta, ¿no? con, con el peligro de las bombas, esta escalada de atómica que, que hubo en la guerra fría, eh, eh, que, pues que por lo mismo era una estrategia dirigida a romper un sistema, ¿no? a, a tronar como, como sucedió a a la Unión Soviética, a incorporarla al, al mercado eh, y pues a, a, a darle eh, a, a, a Europa del Este la oportunidad de la democracia. Yo recuerdo un tema de un polaco, Re, Reborsky, que, que hablaba de, las, eh, de un libro, voy a soltar un poco libros para los que quieran apuntar o los que ya se lo saben, pues no los apunte. ¿no? Eh, sobre la democracia sustentable, Uno de los una de las preguntas que se hace eh, en este, que fue una investigación tanto de países del este como latinoamericanos, y la cuestión es, ¿qué se necesita para una democracia? ¿no? Porque nosotros nos llamamos democracia. Pero, ¿cuáles son las condiciones de, de posibilidad de una democracia? Pues que haya partidos fuertes, que sean los que eh, recojan eh, los proyectos de nación, que sean los que hagan la oferta política, eh, que haya una relación entre oposición y gobierno, que eh, se fortalezca la sociedad, una sociedad civil fuerte, que eh, existan... Eh, eh, pues un, un, un capital con un compromiso, eh, digamos, de país. Y si no se dan estas condiciones, pues entonces es muy difícil hablar de una eh, democracia sustentable. Eh, seguimos en una democracia en transición y... Como vemos, no es un problema únicamente de México, sino es un problema mundial. ¿no? De, ya las mismas potencias europeas están en un problema de democracia terrible. Mucho se debe a esta cuestión cibernética, pero mucho se debe también a, al sentimiento de pérdida de las fronteras nacionales, ¿no? de la pérdida de la, de la soberanía eh, otra, otra cosa que, eh, que, me, bueno, que me llama mucho la, la atención sobre la, la, segunda, la segunda mesa que tenía, que tiene que ver con seguridad y soberanía, ¿no? es pues, toda la, la, la, la cuestión de la seguridad alimentaria. ¿no? Y visto, si, si recuerdan... Bueno, algunos jóvenes que están aquí no, pero si recuerdan, los, los que ya son mayores, <risa> eh, uno de los eh, puntos del sistema de alimentario, ¿no? del famoso SAM, ¿no? era asegurar la, la alimentación para todos los mexicanos. ¿No? y era se decía con pompa y con triunfo y, este, y hemos logrado ya superar y ahora somos soberanos este, en cuestión alimentaria y pues al siguiente sexenio se fue pues, por allá y eh, esta cuestión que es una, una polémica muy fuerte entre los transgénicos, quién tiene las patentes eh, si, si se venden o no se venden, la extinción de las especies, que no nada más competen al maíz, sino ah, también al, a animales, eh, procesos de, de deforestación, la cuestión del agua, ¿no? cuando recuerdo que alguien dijo la, la Tercera Guerra Mundial, que esperemos que no... Que, bueno o si exista que yo ya no, que, que no estemos este va a ser la guerra por el agua no es, es este y, y, y Canadá es el principal objetivo bueno y ahora la eh, este el polo que ya han escurado eh, esta esta cuestión de la seguridad hídrica es una cuestión muy importante que también compete a, eh, desde el ángulo del riesgo Compete también a, a, a toda a, a todo el problema del cambio climático que tiene que ver con pues con que México todavía eh, en muchos en muchas regiones son de, de temporal ¿no? y este estos cambios han hecho eh, incluso generado procesos de desertificación muy importantes en un lado y por otro lado inundaciones terribles, ¿no? o sea, hasta es desigual el este, la, eh, esta, esta cuestión. Eh, otra eh, cuestión que, pasando a eh, la cuestión que, que nombraban del, del miedo, eh, la... Digamos que el riesgo, la, el riesgo no solamente da distinciones, vamos a llamarle, externas, ¿no? eh, distinciones de riesgo respecto a, sino también eh, eh, hay una distinción en uno mismo que, eh, pues que tiene que ver con los sentimientos y las emociones, y es el miedo, la inseguridad respecto del futuro, pues el miedo a que me secuestren, a que me, este, me, bueno, pues me roben, no me preocupa mucho, pero que sí haya eh, eh, secuestro o que vaya yo a un restaurante y me reciban a balazos, ¿no? eh, eh, hay una percepción del miedo, ¿no? bueno, el libro este es muy, que además lo recomiendo mucho, de, de de Alfonso, te, te digo, estoy haciendo propagandas de, de, de libros también, no, no trabajo en, en ninguna librería, pero eh, es importante también eh, notar que, que, que el riesgo no solamente es algo que nos permite observar afuera, ¿no? el riesgo es algo que introyectamos, también nosotros mismos eh, ya tenemos eh, en nuestro chip, ya, ya tenemos el visto el riesgo, ¿no? ya son lentes que usamos para, para ver la realidad, pues porque la realidad está así. Eh, otra cuestión que me parece que me pareció muy importante es eh, cómo, y esto me interesó, puedo decir que eh, así como Vicente señaló que, que es muy importante la multidisciplinariedad es también muy importante la vamos a llamarle la interdisciplinariedad ¿no? es decir, cómo un mismo espacio que es el espacio público es visto desde tres, desde tres eh, perspectivas ¿no? eh, yo me remití mucho a, a, a, a lecturas pues ya, ya viejas de, de este, eh, no me acuerdo si es Lucian o Henri pero los dos son Lefebvre, <risa> bueno, son no, no. Eh, sobre la revolución urbana y cómo las ciudades eh, se crean en términos de autopistas y en términos de calzadas y se olvidan de, bueno, la experiencia, por ejemplo, de los ejes, ¿no?, de, o la experiencia del doble de los dobles pisos es, pues aquí el automóvil es el que priva ¿no? eh, eh, las, eh, eh, la, la, el desarrollo urbano está pensado para el automóvil no está pensado para, para las gentes y se ve clarísimo ¿no? en, en, en cómo eh, incluso hasta los puentes peatonales están mal diseñados son, eh, a ver quién sube ¿No? y quién sube con canastas y, y, y evidentemente no hay educación, educación vial eh, otra cosa muy importante la movilidad ¿no? el desplazamiento eh, hay una inversión muy muy grande pues sí efectivamente la industria automotriz ha crecido ha crecido mucho y pues lo que importa es consumir no no, no, no importa otra, otra cuestión. Eh, la, la cuestión, pues digamos, socioespacial y sociogeográfica, eh, sí, sí son, son interdisciplinas entre geografía, este, desarrollo urbano eh, y... ...análisis eh, social... ...incluso hay ya una antropología urbana... ¿no? De, eh, ...de una italiana... ...ya estoy yo, bueno... Este, ...necesito a, azúcar... <risa> ...signorelli... ...no, es este... ...una antropóloga urbana... ...italiana que habla también... ...de, de los usos de los espacios... ...y de la apropiación del, del espacio... Y cómo si sí hay correlaciones entre la percepción del riesgo y el uso del espacio. Es decir, cómo eh, eh, los, casi estamos como en estado de sitio en, en Cuernavaca. ¿no? A las 8 de la noche no se ve ni un alma eh, este, en algunos lugares. Los trabajos nocturnos tienen un alto riesgo porque pues, los asaltos eh, los que... Los que salen a las 11 12 de la noche y, y tienen que irse, pues ya no hay ni microbuses, ¿no? Es un, bueno, perdón, de rutas, ¿no? Eh, otra cuestión, la de la de la educación, pues, eh, pues yo recomendaría ampliamente eh, a Edgar Morán, ¿no?, el, el, este, el libro este del de paradigma perdido, que es eh, hay que recuperar toda esta cuestión biológica que se nos olvida y eh, en, en algunas cuestiones él, él señala que eh, somos animales gregarios eh, por vía evolutiva y, hemos, y tenemos instintos gregarios por vía evolutiva pues pensemos en nuestros primos los chimpancés y en nuestros más lejanos gorilas, pero eh, esto, eh, esto ya es una, es una cuestión también eh, antropobiológica, no, no, no es eh, eh, este famoso contrato social, ¿no? es más bien un derivado de, de esto. La, y bueno, pues el método, ¿no? Tus, tus siete son los siete volúmenes <ríe> qué buen resumen porque pues, este eh, le gusta mucho escribir a, a Edgar Mora la, la otra la otra cuestión es eh, la capacitación eh, bueno de María Luisa me me encantó su así me, me encantó la la, la, la cuestión este, cibernética en el sentido eh, de eh, en, el, en, el, en el sentido en que nos abre una eh, yo estaba pensando otro eh, este de no sé si se, se conozca o lo conozcas de este eh, ¿Cómo se llama el señor este que estuvo en la isla? Robin, Robinson Crusoe, ya tiene celular, de Rosalía Winokur, que hace un planteamiento muy interesante sobre los usos de la, de la tecnología, pero lo hace desde un punto de vista como muy atractivo, ¿no? es decir, eh, hace entrevistas de qué, cómo usa la gente la tecnología pero es muy optimista. Yo, yo cuando lo oí dije, bueno, qué maravilla, ¿no? De, tenemos todas las bibliotecas a nuestra disposición, eh, nos encontramos con parejas que no habíamos visto en años, con amigos, eh, eh, en fin, una, una serie de situaciones de, de eh, nuestras… Y después de oír a, a, a, eh, tu ponencia, pues yo dije, no, bueno voy a apagar la computadora, porque este, la, la cuestión es que también hay un riesgo ahí, ¿no? Y, y, y con muchísima razón, eh, esta cuestión de la autocrítica tiene que ver con el principio que nos decía, que comentaba Angélica, con una observación de segundo orden, ¿no? la, la, Ahora, cuando se habla de reflexión crítica, pues se habla de una observación de segundo orden, que quiere decir pues observar las distinciones, ¿no? hacer reflexión sobre las distinciones que hacemos. Pero si no tenemos conocimiento, pues no sabemos qué, qué distinciones vamos a hacer, hasta que eh, me entero que existe esta cosa terrible del DIP, ¿no? eh, yo le hubiera mentado a la madre Obama, así este, tal cual, y a lo mejor hubiera alabado a Trump, por su capacidad sociodemócrata ¿no? pero luego sé que eso pues no puede existir porque está, es, es fake ¿no? es, es algo eh, y eso también nos lleva a, a entender que eh, que hay partes todavía nuestras que se resisten a ver el riesgo ¿no? hay hay incluso, eh, bueno, ya el discurso político, ya mejor ni hablamos, pero que se resisten a ver el riesgo. ¿no? Incluso el, el propio Lumán hace eh, en su reflexión: eh, el, riesgo de la, la el riesgo de la sociedad eh, muestra un el, el sistema de simulación que, que hacen eh, el sistema político. ...con la función de ganar tiempo, ¿no? eh, eh, eh, lo señala con el tema del, del SIDA ¿no? y que lo podemos aplicar nosotros al problema de las, de, de, del casamiento de, de parejas del mismo sexo, de eh, eh, la cuestión del aborto, de una serie de temas que los gobiernos dicen sí, pero no, pero no, pero sí y eh, primero tienen la información, elaboran discursos, hacen no sé qué cosas y, y 15 años después dan, dan los resultados. Eh, es, es muy importante entender que, eh, la, digamos, el sistema político es un sistema que no quiere tomar riesgos. ¿no? Eso nos debe quedar claro, el, el sistema político no quiere tomar riesgos, porque pues es muy malo para los políticos la toma de, de decisiones de riesgo. Y siempre oímos el discurso eh, de vamos bien, hemos mejorado, eh, la cuestión cuantitativa. Eh, esto... Eh, Impacta mucho también en la percepción eh, política, ¿no? Porque uno no sabe realmente qué tanta información tienen los, este, los políticos como para no tomar riesgos. Eh, una cuestión importante, bueno, pues que decía un, un, un sociólogo, es que ni lo vamos a saber. Porque si eh, ellos no lo dicen y si nosotros entramos a ese círculo pues tampoco lo vamos a decir, sí lo vamos a saber, pero no lo vamos a decir porque pues ya estamos en ese círculo, ¿no? entonces estas que Luman llama cajas negras, ¿no? De, que no sabes qué está pasando adentro, que eh, dan eh, como criterios de observación, se dan pues cómo simula el gobierno que está haciendo algo, ¿no? o cómo simulan los políticos que están haciendo algo esto eh, digo como es el, el dicho este de justificación de, de muchos no consuelo de eso mal de muchos pero esto esto no está pasando únicamente aquí sino está pasando en todo en todo el mundo es decir eh, incluso Beck habla ya de lo de una subpolítica que precisamente por no tomar riesgos los, los políticos, toman las decisiones de, de la sociedad civil, ¿no? Y entonces la responsable en última instancia de las decisiones que toman los políticos, pues prácticamente como el pues, él lo dijo, ¿no? Es este la carga de la responsabilidad o el peso de la... va ya va, va para, para otro lado. Eh, no sé cuánto más... Tenga, porque pues, es que son muchas, es que hablaron muchos. Pues, este. Ah, bueno, ya, ya, eh, eh, para concluir, eh, cuando se habla, por ejemplo, eh, esta sería ya la, la conclusión, cuando se habla de capacidades. Esta cuestión del cuidado, de la seguridad humana, de eh, la, la prevención, eh, pues esto tiene que ver mucho con lo que se llaman los sistemas de inmunidad. ¿no? Eh, este, inmune, que mucho de la… bueno, y esto lo he dicho muchas veces, eh, las, las políticas de salud son las más Avanzadas, este, por lo menos en teoría, ¿no? en, en el mundo desde la re, revolución de, de Claude Bernard, que eh, abrió incluso términos como inmunidad, términos como riesgo, términos, pues ya la, las, la salud pública las tomaba desde antes. Ahora estamos pidiendo prestado el término de inmunidad. ...en el sentido de cómo nos vamos a proteger del riesgo, ¿no? ¿Qué sistemas de inmunidad vamos a creer sobre el riesgo? Y uno de ellos es, pues, la, la, la conciencia reflexiva, la cuestión del de desarrollo y fortalecimiento de capacidades... ...otro es, pues, la participación ciudadana consciente y, en fin, pues, todo lo que se, se planteó aquí... Yo, eh, para concluir, veo que me gustó mucho, el como en las, eh, este, nos decían en, en, en las composiciones de primaria, ¿no? Y tú, ¿qué opinas del libro? Pues que está muy bonito y me gustó mucho. Este, me, me gusta mucho el enfoque eh, que, se, que se dio a esta... Eh, pues este coloquio, este segundo coloquio, porque nos abre un, un, un panorama eh, muy amplio sobre los temas ¿no? De que todos tienen algo en común y, y, y es eh, la, la observación de, de, de una distinción que, que es riesgo. ¿no? La, y aunque hay distintos enfoques, distintas formas de entenderlo, distintas formas de abordarlo, Finalmente no deja de ser riesgo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Eh, creo que el maestro ha recogido pues, varios de los temas y de las ideas. Gracias, Rafael, por este esfuerzo, porque él ha hecho, ha hecho un esfuerzo, desde luego, estar aquí los dos días, eh, con, el de, con el riesgo de enfermarse. Y, de, y, de, y nos escuchó a todos ¿no? y eso ya es algo que tenemos que agradecerle muchísimo eh, la, eh, tu disposición, qué bueno, gracias eh, y bueno, yo eh, quiero hacer un comentario breve y voy a dar la palabra aquí a todos para que comenten lo que gusten y pregunten lo que quieran mi comentario viene en, en el sentido de una vez que pensamos en esta idea del riesgo y que eh, lo estudiamos y miramos un poco más cercanamente, la, sobre todo en la definición, las dos definiciones creo que la de Luman, no definiciones, las dos miradas, la de Luman y la de Beck, pues eh, todavía creo que la relevancia que tiene... Hablar del riesgo eh, se hace así muy muy muy evidente para mí. Eh, primero, porque si lo que Luman está planteando de las sociedades eh, modernas, que son eh, en las que estamos aún, eh, son estas sociedades, eh, estas sobre todo de este capital, de este tardocapitalismo, eh, son sociedades que tienen que mirarse en la distinción de riesgo y no en la de progreso, pues entonces me parece una clave, una, no es como bien enfatizabas no es un concepto, no vamos a definir el riesgo y a partir del riesgo porque no se trata de un esencialismo, como ya decía la doctora Brígida también ayer, sino de mirar de una manera diferente, si sí, la distinción no es el progreso, es decir, si lo que estamos haciendo hoy en este mundo ya no es progresar sino que lo que está ocurriendo hoy en este mundo es que estamos en el riesgo pues creo que si lo entendemos con mayor profundidad pues tendría que ser como la clave para descifrar muchas cosas eh, si no es que toda nuestra vida eh, eh, social eh, bueno así lo plantea Luhmann de esta manera contundente Beck lo plantea, como decías tú, como un momento de la modernidad él, él no está de acuerdo con la posmodernidad, como planteábamos ayer lo llama modernidad reflexiva bueno, en lo que transitamos y si lo llegamos a ver los que estamos aquí, algunos los jóvenes seguro, los otros quién sabe eh, hacia otras formas, por lo pronto esto es lo que hay y, y esto es lo que dicen nuestros autores que hay, esta clave, esta clave para comprendernos eh, y me parece entonces muy muy importante eh, que sigamos pensando eh, pero de manera muy profunda que, que nuestras sociedades no están progresando y menos las sociedades latinoamericanas, nuestras sociedades están en riesgo y al ser así pues tendríamos que modificar muchas de nuestras cosas, empezando por las cuestiones de la educación, que ya se tocaba aquí, y muchas cosas más. Además, tenemos que pensarnos, como ya decíamos y se ha dicho mucho aquí, pues como sociedades que somos eh, pues, emergentes o de la periferia, o como lo han llamado ya otros autores, pues qué nos toca a nosotros, porque si las sociedades industrializadas son de riesgo a nosotros, ¿qué seremos? El riesgo del riesgo, no, no sé. Entonces, eh, pues yo creo que sí corresponde eh, como seguir profundizando un poco más en esta clave, en esto que tenemos creo que tomar y por lo que ya también decía aquí este eh, Rafael, en términos de, como una clave de comprensión. Y bueno, este, no sé si quieras abundar, comentar más sobre esto esto que estoy comentando yo o abrimos nuestras eh, preguntas. Bueno, entonces vamos a pasar a las preguntas de las personas que quieran aquí hacer alguna pregunta a Rafael. Bueno, primero, eh, gracias Rafael por tu panorámica. Eh, un trabajo titánico ya después de ver tantas ideas de distintas disciplinas eh, yo retomo algo de lo con lo que planteaste al inicio que es esta pues um, cuestión de las decisiones políticas a nivel global eh, y mencionas algo sobre el capital financiero especulativo si nada más una reflexión sobre esto es este, que si estamos inmersos en esta volatilidad de muchos ámbitos, eh, en algunos campos, si esta volatilidad a lo mejor responde a esta desregularización, desregulación de distintas eh, cuestiones… Eh, entre ellas pues esto mismo que implica la desregulación, o sea no hay muchas reglas ya, o las reglas antiguas ya no están funcionando y esto nos lleva pues a muchas crisis de distintos tipos y son crisis muy o sea, inminentes y no sé qué tan imprevistas pero sí muy uh, fuertes incluso en economías grandes como Estados Unidos con esta crisis de... ...de vivienda y financiera, el subprime de los años 90... Este, ...también crisis militares hoy día, eh, pues los kurdos y siria, todo esto... Eh, ...crisis políticas eh, que mencionaste también algo al respecto... ...tantos presidentes, bueno hay muchos presidentes recientes que están en la cárcel... ...o han estado, o digamos, es, es una situación también nueva todavía no llegamos a ese punto aquí en México, pero esperemos que pero pronto, vayamos pronto. avanzando. <ríe> eh, crisis ambientales y naturales. Entonces, este, a fin de cuentas, eh, no sé cómo veas si es que los gobiernos se están convirtiendo en administradores del riesgo, eh, si los habitantes, a fin de cuentas, ¿qué somos no? de, frente a esto? O si sea, ¿sí somos agentes, sujetos pasivos o... O sea, realmente si ¿sí podemos hacer ag agentes de cambio o no. Y al respecto, ¿cómo podría ser alguna salida? Pues, ¿cómo utilizar el, la información como un factor de cambio si estamos inmersos en esta información global? Si es posible nosotros incidir, ya que, digamos, estamos inmersos también en ella. El... Muy bien. Ah. Es una secuela del... del... Un, un, un, un, de lo que Alfonso acaba de decir, en exactamente el mismo tema. Te pregunto, eh, si el, el riesgo es una distinción, o sea, unos ojos, una manera de ver la realidad, esta misma pregunta que te hace Alfonso, eh, pero en tu, tus lecturas, tus, en fin, tu información, si nosotros desde América Latina podemos... Uh, ¿América Latina tiene algo que ver en, en relación sí. a, a, a, a ese papel activo, pasivo? En fin, la pregunta que hace Alfonso, sí. es decir, nomás le pongo el de ah, América Latina. Bueno, este, pues no sé. <risa> la, la, la cuestión aquí central es que el... Pues como le llaman el, el capital sin trabas o el capitalismo salvaje ¿no? eh, precisamente una de las estrategias ha sido la desregulación y la flexibilización porque pues si no, no se mueve ¿no? Y, y eso eh, con la, eh, que tiene que ver mucho con la, el, la revolución 4.0 eh, es eh, como en algún momento lo, lo estableció Bauma eh, ensamblamos en países en donde el salario es, está por un dólar o abajo de un dólar ¿no? eh, eh, vendemos en países con altos este, índices de, eh, de bienestar tenemos nuestros corporativos en, los, en las grandes capitales y nuestro banco en las islas Caimán, no es decir este, pues agárralos por donde eh, una de las grandes críticas eh, que se le hace a Latinoamérica es precisamente que esto está impidiendo o es un riesgo para Latinoamérica en términos de crecimiento de industria ¿no? eh, comparado con los llamados tigres que, y dragones, porque China ya está, eh, pues la, la poca industria que tuvimos con el TLC se fue, ¿no? Porque el argumento era estamos protegiendo el, el mercado, etc. Por supuesto que le compete a Latinoamérica, el discurso del riesgo no es el discurso típico latinoamericano. ¿No? el discurso latinoamericano es la exclusión la y la vulnerabilidad ¿no? eh, eh, es decir haciendo un poco de crítica amistosa si se, si puede haber una bueno sí constructiva este amistosa no constructiva es eh, cuando hace la distinción con eval de, de pobreza y vulnerabilidad eh, lo que eh, eh, lo que en realidad nos está diciendo es voy a fraccionar la pobreza ¿no? porque el, el, el, la categoría central es la carencia y la vulnerabilidad no es eso la vulnerabilidad es un estado que te lleva es, es decir, es un estado que si tú caes en una precariedad pues te lleva a esto te, te, te vuelves este... Es decir, eh, el, el problema es que estamos manejando la vulnerabilidad como, un, como no como una dinámica, no como un proceso, sino como un estado. Y bueno, pues entonces, ¿para qué queremos eh, con EVAL si ya tenemos la medición de la pobreza? Como muy bien se explicó aquí, ¿no? con, con gráficas con este, muy, muy claras, de, de Francisco, ¿no? De, de donde pues dice uno y cuál es la diferencia, ¿no? Si estás por arriba de la línea de, de la pobreza o si estás por abajo de la línea de la pobreza, pues cuál es la diferencia, no tienes acceso, ¿no? Entonces eh, eh, una de las cuestiones también que se ha planteado mucho y que se ha resistido mucho y esto es un es un tema de discusión muy fuerte, ¿no? Es la modificación o el, dise el rediseño o diseño institucional ¿no? eh, eh, hemos querido seguir los modelos americanos ¿no? digo eh, somos americanos que, eh, estadounidenses para mayor claridad estadounidenses de las famosas reingenierías de reducción de, eh, de costos eh, y mayor efectividad sin contar con las condiciones ¿no? este, estos recortes que se, que se han hecho ¿no? de, vamos a quitar gente porque vamos a reducir pues, y, y dónde la ponemos ¿no? es decir, el, el propio gobierno está creando condiciones de precariedad porque no hay trabajo y aquí eh, lo, lo, lo dijeron clarísimo estamos creando estudiantes que eh, se van a encontrar en un momento de su vida en que pues, su preparación no les da para tener un trabajo eh, uno de, eh, de los grandes retos aquí es eh, cuando viene toda la robótica eh, la, la fuerza de trabajo no está preparada para eso, no, no, no tenemos preparación para eso y entonces, lo que viene es eh, como vamos a fortalecer las capacidades de los trabajadores, pero las universidades se quedan igual. Es decir, este, eh, yo creo que este tema que, que, que nos enseñó la, eh, la... Se dice la ingeniera, o la, eh, según la Real Academia podemos decir la ingeniero. ¿No? La ingeniera es correcta, así como médico-médica es correcta. Ah, bueno, muchas gracias. Eh, la ingeniera. <risa> eh, esta cuestión inter, eh, intercultural, ¿no? de, de, es decir, este, eh, yo me imagino, por ejemplo, una comunidad indígena analfabeta que a uno le pide condiciones... Eh, para trabajar en términos de robótica, ¿no? Así como, bueno, ¿de qué estamos hablando en, en este país, no? Eh, y estas cuestiones son las que realmente afectan, porque ni siquiera estamos capacitados para la construcción eh, y esto de, de industria, porque, eh, bueno, lo que lo que dijo de Cuernavaca eh, Oxo, lo que está pasando aquí es, por ejemplo, se quiere la experiencia de, de la automotriz famosa, esta Ramírez, ¿no? Pues llegan los japoneses y le dicen, el mío, el que tú haces, cuesta tanto, el mío cuesta el 50% más barato, pues tú cuál compras, ¿no? Y luego nos dicen, pues apuesten a México, eh, ¿no? Seamos... No están dadas las condiciones porque eh, es un problema también de, de regulación fiscal ¿no? y yo ya mejor me quedan cinco minutos. Bueno pues yo yo en primer lugar quisiera agradecer a Rafael el haber acompañado a la academia en esta última sesión. Eh, creo que ha sido para nosotros este muy importante tenerte por acá y, y bueno haber escuchado el resumen que de verdad no sé cómo lo hiciste de, de estar ayer y hoy aquí, además estar escuchando qué es lo más importante alrededor del tema del coloquio. Pero bueno, este, a, eh, date las gracias de parte de uno de los miembros de la Academia que creo que comparto con todos los compañeros. Y también quiero agradecer a todos los que organizaron el coloquio, eh, porque como participante en el coloquio, pues dice uno, bueno, a mí me gustaría participar con este tema, uh -huh y así fue, se fue armando el programa y la verdad siento que el programa estuvo fue un programa muy robusto muy coherente o sea, empezando de lo macro a lo micro con temas como dices tú bueno, desde la desde la mirada de cada uno de nosotros y que eh, hubiera sido muy interesante y esto en la Academia Nacional de Medicina también así lo hemos, lo, lo hemos planteado muchísimas veces que a veces los académicos venimos a este tipo de reuniones y nos escuchamos entre académicos y que valdría mucho la pena este, en futuras ocasiones que pudiéramos invitar a gente interesada en el tema y que pudiera aprovechar mucho de lo que aquí se ha comentado y vertido ¿no? este, porque bueno, si queremos escucharnos eh, haríamos otro tipo de actividad un seminario o algo, no pero la idea aquí era un poco más de difusión de compartir, de de difundir, entonces este bueno nos llevamos también ese aprendizaje de, de esta reunión y, y que como decía ayer Ana María Chávez también plantear pues que no hay recetas ¿no? o sea que qué podemos hacer o sea cómo podemos aterrizar mucho del trabajo que ya se ha hecho este y y, y que está en proceso también pero que sirviera realmente como un insumo pues para la toma de decisiones, para el establecimiento de políticas o al menos para que se abriera un poco más el conocimiento que tienen los que lo están tomando esas decisiones en estos temas. ¿no? Yo creo que, que este, el aprendizaje además de, de lo interesante que ha sido el participar en este coloquio es todo lo que nos llevamos de tarea como, como integrantes de la Academia de Ciencias Sociales y este y agradecerte de nuevo y agradecer yo personalmente a todos los que organizaron verdaderamente este este coloquio que estuvo bastante muy, bien armado el programa y muchas felicidades a todos. Me felicito yo también. Sí, pues muy bien. Yo yo no clausuro, ¿verdad? No, ni yo. Acá el presidente. Este, Yo voy a entregarle su constancia al maestro Rafael Mesa Iturbide por su participación y agradecerte mucho. Rafael, muchas gracias por habernos acompañado.